En rueda de prensa la mañana de este miércoles, la Asociación Dominicana de Fiscales pidió a las autoridades de gobierno dar cumplimiento a la Ley 133-11 sobre los derechos adquiridos en la carrera del Ministerio Público. La Procuradora Fiscal de Medio Ambiente, María Brito, en la lectura del documento, se refirió a la necesidad de cumplir con las necesidades existentes a fin de garantizar estabilidad, organización y funcionamiento del régimen de carrera del Ministerio Público.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 bono de incentivo anual y bono por desempeño, motivando la diserción de valiosos miembros del Ministerio Público. Por consiguiente, respeten el llamado a las autoridades superiores para que produzcan soluciones a las demandas. Este llamado a las autoridades superiores de nuestra institución y el gobierno central para que se procuren soluciones inmediatas a esta falta de cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica del reglamento de carrera.